Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Muy buenos días para todos ustedes. Qué gusto poder contactarnos nuevamente este sábado, en nuestro programa de todos los sábados después de las 10, mi tu, tu encuentro con Dios. Este programa, como siempre, lo hacemos con el objetivo de que cada uno de nosotros reflexionemos un poco respecto de la vida, respecto de las necesidades que tenemos en nuestra vida espiritual. En realidad no tiene otro objetivo más que simplemente dar un mensaje de esperanza y orientarnos juntos hacia el propósito que debe tener la vida cada vez que nosotros pensamos en ella. Si bien es cierto cada día vivimos la vida, no necesariamente la pensamos. No nos damos cuenta de por qué estamos aquí y cuál es la razón. Entonces es importante, para comenzar el mensaje de esta mañana, que cada uno de nosotros pensemos ¿Cómo está en mi vida espiritual respecto de las cosas que me suceden cada día? Mi vida en la parte espiritual. ¿Cómo se relaciona esa experiencia diaria con mis experiencias espirituales? Este es un programa que se hace todos los sábados después de las 10 con este servidor, Boris Armand. Y el objetivo, como dije, es solamente hacer un encuentro de tu vida con Dios ver la parte espiritual que necesitas. Este programa lo puedes ver también en nuestro programa de nuestro canal, de Boris Darmon Canal, o en vivo, como lo estás viendo ahora en nuestro programa en Facebook. Vamos a meditar el día de hoy, y nuestra meditación de esta mañana está basado en el capítulo 8 del libro de San Mateo. ¿Y por qué hemos decidido estudiar esto ahora? Porque... Muchas personas me han preguntado de que, qué tienen que hacer ellos para poder acercarse a Cristo. Muchas veces nosotros hemos predicado y hemos enseñado a la gente que para llegar a Cristo tengo que dejar de ser borracho, tengo que dejar de ser esto, de ser, dejar aquello. Y como que aparentemente el Cristo a quien yo me quiero acercar según las enseñanzas de algunos grupos religiosos o de algunas personas que entienden mal el plan de la salvación o la relación y comunión que tengo que tener con Cristo, es que nos enseñan que primero tenemos que ser buenos o dejar aquellas cosas buenas y por lo menos comenzar a cambiar para poder llegar a Cristo. Y es exactamente lo contrario, o sea, ese concepto es equivocado totalmente. Porque mi pecado no me aleja de Cristo. El pecado que yo tengo o el mal que yo tengo no me aleja del, de aquel que va a ser mi Cristo, el Cristo que va a guiar mi vida, que va a gobernar mi vida. Y esta experiencia eh, está basada en un hecho que sucedió en la vida de Jesús a raíz de ciertas leyes, que por supuesto son más o menos similares a aquellas que nos imponen o se imponen ahora en las religiones, del hecho de que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Si quieres ser fulano o me mengano de una religión o miembro de una congregación, tienes que dejar esto, no puedes hacer esto, aquello. Okay. Un sinnúmero de reglamentos. Rudimentos humanos. Y que muchas veces tergiversan lo que realmente es la verdad. Así también en los días de Jesús. Para aquellos que estaban enfermos con una enfermedad que se decía que era el fruto del pecado, la lepra, estaba prohibido para ellos vivir entre sus familiares, por ejemplo. No podían vivir en la ciudad, no podían relacionarse con la gente. No sé si les ha pasado a ustedes, pero ustedes saben que yo fui un líder religioso, estudié para eso. Y de muchas maneras hemos intentado separar a las personas que cometen errores públicos o que alguien los ha hecho públicos, o de alguna manera alguien se entera y comienzan a segregar a la persona que, com que comete un error. Eh, entonces, en estas congregaciones generalmente no permiten a las personas ni cantar, ni tomar un puesto en la iglesia, ni ser... este dar una opinión respecto a, la, a las escrituras, en una reunión, no participan de las actividades regulares de la, de la organización, probablemente en la congregación. Entonces, todo eso se convierte en unas prohibiciones o en prohibiciones que finalmente terminan por obnubilar al cristiano de esa relación que tiene como cristiano con su congregación. De tal modo que no puede... Ni cantar en el coro, por ejemplo, ni dirigir los cantos en la iglesia, ni hacer una oración al comenzar o terminar un programa. Así era entre los judíos. La persona que tenía lepra no podía vivir entre sus familiares, no podía comer la comida junto con ellos. Tenía que ir a una ciudad de refugio, que le llamaban, o la ciudad de los leprosos, donde ellos tenían que vivir con otros leprosos. Y la comida, pues si era, escaseaba. Por supuesto, dice la historia que muchos de ellos iban a la ciudad para buscar algo de comer, y tenían que gritar que son leprosos, que están inmundos, que son impuros, eh, que están impuros y que no pueden este, ser tocados por nadie, que tuvieran cuidado de acercarse. Entonces la gente les hacía llegar agua a través de una, una caña larga, o les tiraba la comida para que ellos puedan recogerla. En algunos casos, muchos de ellos dejaban unos pequeños potecitos al borde del camino por donde pasaba la gente, y la gente ya sabía, algunos de ellos bondadosos, llevaban un poco de comida para depositar en esos potecitos para los leprosos que dejaban allí sus, sus recipientes. Y por supuesto, estos estaban cubiertos de polvo, del viento, del desierto, y aún así ellos tenían algo que alimentarse. La verdad es que ser leproso en los días de Jesús era una cosa muy triste. Te separaba de todo, te separaba de tus seres amados, de la ciudad, de tu sociabilidad, de tu vida normal y común de ciudadano. La lepra te separaba, por ley, de la comunidad judía. Entonces, eh, aquí aparece ahora un personaje que comienza a hacer un revuelo con ese tipo de leyes y doctrinas, que por supuesto, doctrinas probablemente de una, de una nación judía religiosa, porque era una una nación que Dios, en su palabra, había establecido como su pueblo. Con todas estas leyes, pues, cumplirlas era casi imposible. Pero yo me imagino a un leproso viniendo a la ciudad, gritando, impuro, soy impuro, estoy contaminado, soy leproso. Y la gente por allí, si alguien accidentalmente lo tocaba, quedaba, quedaba contaminado, dice la ley, por tres días tenía que hacer sacrificios en el templo para purificarse. Imagínense a alguien hasta pedreando a una persona que por accidente le tocó y quedó inmundo. O sea, es una cosa, realmente un rechazo total. Uh, no, no está muy lejos de lo que pasa en las iglesias hoy en día. Tu fe y tu, y tu pecado muchas veces es, son irreconciliables para algunos miembros líderes y también miembros comunes de la iglesia. Que exigen de los otros... Un acto perfecto de cristianismo a tal punto que si no haces esto o aquello, según lo que dice la religión, no eres cristiano. Eso más, ni siquiera eres miembro de la iglesia. Y si eres miembro, pues te borramos de la iglesia. Estoy exagerando un poco la situación, pero es así. Es, es, es un concepto que se maneja y de alguna manera se atenúa cuando se lleva ya una situación de sanción, porque ya tampoco quieren ser tan exagerados, pero sí el adulterio, que es el, lo único que, es, que realmente se sanciona de manera drástica en la iglesia, en la congregación, los otros pecados como el robo, la borrachera, etcétera, este, una falta de respeto a un líder, bueno, como que se tolera un poco, se ponen ciertas, ciertas reglas, pero también se, se segrega, se discrimina a la persona dentro de la comunidad a tal punto que muchas veces ya comienzan algunos a no hablarte a no juntarse contigo, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una realidad. La pregunta es, ¿qué tiene que ver mi fe con la iglesia? ¿Qué tiene que ver mi fe con esos reglamentos? Jesucristo lo rompe. Lo rompe a propósito. Porque la vida espiritual, estamos entendiendo dentro del contexto de que la letra era fruto del pecado de la persona. Por tanto, la persona no solamente estaba sucia físicamente, sino también estaba, eh, ¿cómo se dice?, despechada, o sea, des, destruida socialmente, ¿eh? desahuciada de la sociedad judía. Así también pasa en la iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver mi fe con la iglesia? ¿La iglesia determina mi cristiana, mi cristiandad? ¿La iglesia determina mi cristianismo? ¿La praxis de la iglesia es la única manera en que yo puedo ser cristiano? Jesucristo pues, rompe ese, ese, ese esquema drástico, ¿no? de una religiosidad donde socialmente eres un desahuciado, ¿no? un discriminado. Jesús salía de la, de la ciudad, iba hacia el monte, o venía del monte, perdón, hacia la ciudad, y la gente le seguía, había una multitud que caminaba con él, y por ahí entre medio de la nada aparece un hombre gritando que es leproso. Y al escuchar que la gente hablaba de un tal Jesús, que él ya había escuchado, entonces se va frente a él, quizás con los ojos cubiertos por los harapos. Yo me imagino un leproso que vivía en la, en la ciudad de los leprosos, lleno de polvo, harapiento, una persona que no lavaba sus ropa cuando tenía agua, no se bañaba con sus manos entullidas, su rostro sin cejas, su pelo caído a raíz de la enfermedad. Acercándose a Jesús. Y yo me imagino descubriéndose el rostro, toda la gente quedaba, al verle que su, ya casi no tenía nariz, sus labios estaban partidos, sus encías sangrantes. La letra era una cosa realmente atroz. Así como muchas veces nosotros consideramos el pecado de otra persona pero no necesariamente el nuestro, ¿no? El nuestro es justificable, como que medio que nos, nos justificamos. Pero el pecado de los otros es tan fea como la, como la lepra, ¿no? Es tan acusable, es tan punible, es una cosa que rechazamos abiertamente porque nos molesta ¿no? cuando es el pecado del otro, claro. Pero imagínense ustedes aquí a los discípulos la multitud que no tenían lepra, y frente a Jesús, un hombre que se descubre el rostro y muestra su condición física y al mismo tiempo su culpabilidad espiritual. Porque para la comunidad, ellos, él estaba contaminado de lepra porque él había cometido un pecado. Eso es lo que ellos creían, eso es lo que ellos decían. He escuchado muchas veces con una persona, qué sé yo, pierde un negocio. Seguramente anda mal en su vida espiritual, ¿no? Seguramente no da sus diámosos. Oye, ese hermano se ha enfermado. Claro, pues si uno viene a la iglesia, ¿no? Una cosa así. Relacionan tus acciones con tu espiritualidad. Como si Dios estaría buscando una persona para que se porte mal, para castigarlo, ¿no? Dios lo está castigando. Ah, eso es por hablar mal de la iglesia. Bueno, son impresiones reales que no me han dicho yo las conozco. Yo vivo, lo he vivido más antes porque he estado dentro, pero ahora ya un poco con casi nada de participación congregacional, que de alguna manera me he declarado no congregacional, ya que... De alguna manera alguien por ahí me pide ayuda, apoyo, proyectos congregacionales, por supuesto, dar una charla, una clase, si es que lo quieren también, ¿no? No tengo por qué pedirlo, ni tampoco lo tomo como un privilegio mío, como miembro de una congregación, simplemente, si es que me lo piden, lo hago, y si no, también. ¿no? Tengo aquí mi, mi palestra, mi púlpito, que es este medio para poder comunicar las cosas que yo quiero y que creo que debo comunicar a las personas que me quieren escuchar. Así que por ese lado, Aquí tengo yo un poco más de libertad para poder opinar, no porque me la, la libertad me la tengo, la tengo que pedir a alguien, sino porque la libertad simplemente es una decisión mía, así de simple. Aparte de este corto testimonio. Entonces me encuentro en una situación, yo como caminante al lado de Jesucristo, dentro de la historia, con un hombre pecaminoso, que se muestra su pecado físicamente en la lepra, que está rechazado por la sociedad, que está eh, totalmente desahuciado de su salud, está destinado a morir ahora frente a Jesús. Y yo me imagino, voy a ponerme a un lado de la escena, mirando a Jesús, a la multitud, y al lado, al frente, al leproso. Yo me imagino a Pedro acercándose sigilosamente al oído de Jesús y diciéndole Jesús, ese hombre está leproso. Ese hombre te puede contaminar. Y Pedro inmediatamente, alejándose de Jesús, veo a la turba corriéndose hacia atrás, porque no querían contaminarse ni con el leproso ni con aquel que toque al leproso. La ley, primero la ley. Y eso era lo que ellos querían cumplir. Yo me imagino retrocediendo un paso, dos, dos pasos, hacia atrás. Yo me imagino a Jesús caminando un paso, dos pasos hacia adelante, acercándose al leproso. Y yo escucho a la gente de la multitud decir, ¡No! ¡No lo toques! Pero miren la historia. La historia dice bien claramente. Y aquí viene un leproso y se postró delante de él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. El leproso sabía que Jesús podía limpiarlo, podía limpiar su lepra, sanarlo. La palabra limpiar está aquí como sanar. Y limpiar su pecado también. Porque él tenía también el concepto de que su lepra era fruto de su pecado. Y tú te encuentras con un médico. Y es el único médico que te puede curar de la enfermedad. Tú le dirías a ese médico señor médico, si quiere puede atenderme y sabes que él te puede curar o por lo menos has escuchado que es un médico el médico que tú estás buscando hace más de un año y que ahora te encuentras con él y que tengas que decirle si quieres atiéndeme ¿qué harías tú? si te encuentras con un personaje que es el único que te puede curar la enfermedad que tú tienes y que es mortal lo he dicho muchas veces en otros mensajes cuando me he referido al leproso, yo no lo dejaría ir. Buscaría la manera de persuadirlo, y si no puedo, de exigirle que me cure. Por la vida, lo que sea. Pero este hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor, si quieres, puede limpiar. Y aquí la respuesta de Jesús podría haber sido, mira, discúlpame, este no puedo, vete a sacerdote, haz que hagan oraciones por ti, vete a tu, a tu ciudad, discúlpame, este, no me lo has exigido, por tanto, yo decido no, no, no hacerte ese favor. Pero exactamente recibimos lo contrario de Jesús. No es el rechazo al pecador leproso, como la multitud está actuando en este momento. La multitud está retrocediendo y Jesús está acercando al leproso con la intención de tocarlo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de tocarlo? Si cuando vino Cornelio y le dijo, Señor, tengo un siervo enfermo, y él le dijo, ve, tu siervo va a sanar, y en ese momento su siervo sanó. No necesitaba tocar a nadie para poder curarlo. Pero Jesús está tan identificado con tu pecado, y con la necesidad de ser sanado de tu pecado, está tan identificado con tu sentido humano, pecador, sabe que eres polvo, que eres un ser fracasado, porque tu elección, que nuestros padres Adán lleva fue una elección equivocada, tomamos el camino equivocado para rechazar a Dios, rechazar su protección, su dirección, su vida eterna, porque él nos había dado vida eterna, Hemos rechazado todo, hemos querido jugar a Dios porque hemos aceptado la propuesta de Satanás que si comíamos del fruto íbamos a, a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Todo ese proceso sabe el Señor. Él sabe que necesitamos de Él. Él conoce nuestra condición. En ese momento Jesús estaba en condición humana. Y esa condición humana no solamente la hacía le hacía saber a Él por concepto como Dios que era antes de venir en María, sino ahora porque estaba en carne propia, sufriendo los avatares de la, de la vida humana, él podía darse cuenta de la necesidad que había de que un hombre como él sea sanado. Es exactamente lo mismo que él piensa de ti y de mí. Él sabe de nuestra necesidad, sabe nuestra condición pecaminosa, sabe nuestra condición de maldad, y él está dispuesto a acercarse a nosotros para que nosotros seamos sanados de nuestras enfermedades espirituales y físicas también. Aquí había una doble concepción respecto a la enfermedad física era fruto de una enfermedad espiritual. Entonces Jesús Sabiendo que esto era una situación seria, difícil, que nadie iba a tomar control, que nadie se atrevía a romper porque era una ley que no se podía tocar un leproso. Jesús se acerca, le extiende la mano. Yo no sé dónde le tocó, en el hombro, en la frente. Este hombre era un hombre leproso, contaminaba a todo aquel por ley que tocaba a leproso Y aunque Jesús no tenía necesidad de responder a su si quieres, y aunque Jesús no tenía ninguna responsabilidad con él, porque no era su líder, no era su familiar, Jesús accede a concederle el pedido de que lo haga. Pero Jesús nunca hace solamente lo que nosotros le pedimos. Siempre Él hace un poco más de lo que nosotros le pedimos. Y aquí está el rompimiento de aquella ley que decía que no podía tocarse a un leproso porque quedabas contaminado. Que Es una ley muy parecida, que muchas veces les hemos dicho a nuestros hijos, no te junte con ese chico de la iglesia porque ese chico de la iglesia es malo ni siquiera hables con él, te vas a contaminar. El que con lobos anda, aullar aprende. ¿Y por qué no puedes tú caminar con lobos y transformarlos en ovejas? Que no tienes la capacidad, no tienes la fuerza espiritual, de repente no la tienes, te entiendo. Pero hay un Dios que se acerca a ti y que te puede dar la fuerza necesaria para caminar entre lobos y poder cambiar a través de su imagen, viviendo en ti, la visión de un Dios poderoso, amoroso y que está cerca del pecador. A mí me da mucha pena cuando las religiones son mencionadas por algunas personas que nunca han estado ahí o que han estado alguna vez y dicen, no, en esa religión no pasa nada. Tú vas ahí lo único que te critican, te prohíben, no quieren que hagas esto, aquello, eres una persona mala. Yo no sé qué clase de personas son ahí, si son cristianos o no. Son personas realmente que andan mirando solamente tus errores. Y es verdad, es verdad. No podemos negar eso. Eso es lo que la comunidad hacía con Jesús. No lo puedes tocar, Jesús no lo puedes tocar. Y Jesús dijo, no, no solamente quiero sanarlo, lo voy a tocar. El pecado que tú tienes... No va a alejar a Cristo. No va a separar a Cristo de la intención que tiene Él con darte su ayuda. Cristo no está interesado en tu perfección. Cristo está, está interesado en tu entrega, en tu decisión. Si quieres, Jesús, aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Aquí están mis negocios, aquí están mis planes, aquí está mi familia. Si quieres, condúceme. Jesús no solamente quiere, sino que Él también va a conducirte. No por el tiempo que tú le pides, sino todo el tiempo que tú le permitas. Si tú le dices toda mi vida, Él lo va a hacer toda la vida. ya algo que Jesús es obediente a tu necesidad. Y tu necesidad, por más profunda que sea, pecaminosa que sea no te aleja de tu Cristo Él es tan veraz está tan interesado en tu bien que no solamente quiere perdonarte no solamente quiere sanarte quiere tocar para transformar tu vida para hacerte un ser feliz un ser feliz es un ser con esperanza. Es un ser que cree en sus promesas. La felicidad no está en lo que Dios te da aquí en la tierra. La felicidad está en lo que Dios tiene prometido para ti por la eternidad. Saber eso, tener la convicción de que Él quiere lo mejor para mí. Ese es el camino del toque que Cristo quiere dar a tu vida para que tú puedas vivir una vida de paz y, sobre todo, una vida de seguridad de que Él está siempre conduciéndote en cada paso que tú das Muchos no lo entienden porque no lo tocan, porque no lo perciben, no pueden sentirlo. Sin embargo, aún así, aunque no creas, Cristo está dispuesto a venir y darte la ayuda, Tan solo tienes que decirle, Señor, quiero que me limpies. Y Él dice, te limpio, pero no solamente con palabras, sino que limpia tu vida, limpia tu camino, limpia tus negocios, limpia los problemas que tienes con otras personas, detiene los ataques de tus enemigos, ¡Qué impresionante lo que hace Dios por nosotros. Él dice que ninguna enfermedad te tocará, ni, ni saeta, ni, ni ataques, ni tus enemigos podrán tener éxito sobre ti si tú tienes tu vida escondida en el toque, en la mano poderosa de nuestro Salvador. Mira, yo te estoy leyendo solamente una historia, un, un hecho de la vida de Jesús milagroso. Este hecho tenía relación con la vida espiritual, la vida social, comunitaria, todo. Este hecho rompía los esquemas que tenían los, los judíos para tratar a aquellos que tenían manifestación pública de su condición física, fruto supuestamente del pecado. Y Jesucristo rompe eso y dice, no, yo me tengo que acercar, pero no solamente voy a acercar, yo tengo que querer, pero no solamente voy a querer, lo voy a limpiar, pero no solamente lo voy a limpiar, lo voy a tocar, lo voy a abrazar. Ya en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20, dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, dice. Cenaré con él. Cenar con alguien es un acto de intimidad, de relación entre dos amigos. Yo siempre que me reúno con mis amigos, vamos a comer algo. Y eso hace mucho de la cercanía, la relación que tienes con alguien. Tu pecado... O tus errores no te separan de tus amigos, porque tus amigos saben quién eres. Tu pecado, tus errores no te, no te separan de tu Cristo, porque Cristo sabe quién tú eres. Él sabe tu necesidad. Y yo quiero esta, esta mañana, en este programa de todos los sábados, decirte que hay un Cristo que está buscando que tú le digas, Señor, límpiame. Jesús está esperando solamente que tú digas, Señor, limpio. Ayúdame. Tengo necesidad de ti. Si tú logras decirle eso, él es tan fiel a su palabra cuando dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, que él te dará descanso, tu vida escondida en Cristo. Estarás segura. ¿Y qué pasa si comete un pecado? Jesucristo no te va a abandonar porque cometes un pecado. Como cualquier pajarillo no abandona a su cría porque está des, des, desventajada. Ningún padre abandona a su hijo porque está enfermo. Así Cristo no abandona al que comete un pecado porque Él sabe tu necesidad. Tu pecado no te aleja de tu Cristo. Él está al lado tuyo siempre. Él quiere, no solamente quiere, Él está, siente su abrazo maravilloso en sus promesas de bienestar para ti y para toda tu vida. ¿Cuántas veces me he sentido muy solo? Cuando volví al Perú solo, me he sentido muy solo. Sin todo lo que había aprendido a través de mi vida abandonando todas mis creencias entré en un acto de rebeldía individual personal, no contra nadie y Cristo me encontró y me ayuda y Él está siempre a mi lado a pesar de ese es el Dios que yo conozco, es el Dios que yo te predico es el Dios de la Biblia es el Dios que se acerca al pecador, no solamente para decirle quiero, sino también para decirle te toco, para que te sanes. ¿Quieres creer en ese Jesús esta mañana? ¿Quieres que ese Jesús sea parte de tu vida hoy? ¿Quieres que ese Jesús sea ahora quien ingrese a tu corazón porque tú le dices, Señor, limpiame? ¿Y quieres que Él ahora sea el Señor de tu vida? De tus planes, de tus proyectos, de tus negocios. Yo deseo que Dios te acompañe esta mañana. Que tu encuentro con Dios sea una realidad. A través de este deseo que tú vas a manifestar mientras yo hago la oración. Cuando yo hago la oración, tú le dices, Señor, quiero. limpio. Vamos a orar, Amado Padre que estás en los cielos. Te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu misericordia, por tus bendiciones. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Gracias por la oportunidad que nos das de poder tener esta ventana para predicar tu palabra. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestras faltas. Porque humanos, fruto del polvo somos. Humanos errados, pecadores. Pero tú, con la manifestación que has tenido con el leproso, nos has demostrado que tú no te alejas por nuestra condición leprosa, pecaminosa, sino más bien no solamente te acercas y nos muestras tu voluntad, sino también nos tocas para sanarnos. Hoy queremos entregarte nuestro corazón. Mis amigos y yo, los que te estamos escuchando a través de este mensaje, queremos entregarte nuestro corazón y decirte, quiero, Señor, límpiame, y tú también mostrarás tu querer y nos tocarás y nos limpiarás. Gobierna nuestras vidas, nuestros negocios, Enséñanos a vivir dependiendo de ti y enseña a nuestra familia a conocer más de tus planes y tus proyectos para nosotros hoy y en el futuro. Ven pronto, Señor Jesús, te estamos esperando y queremos que nuestra vida termine en la eternidad, juntamente contigo, en paz y con bienestar eterno. Te entregamos nuestro corazón pidiéndote el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es mi deseo esta mañana que este programa, Tu Encuentro con Dios, pueda ser un programa oportuno para ti. Si crees que te gustó este programa, puedes compartirlo con otras personas. Lo puedes ver aquí en mi canal, Boris Darmo, el canal siempre puedes encontrar nuestros mensajes, nuestras presentaciones a tu disposición. Que el Señor te bendiga. Este es tu programa de todos los sábados después de las 10. Tu Encuentro con Dios, con un servidor, Boris Darmo. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado para ustedes.